Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acudir aquí a esta rueda de prensa, a los que estáis personalmente y a los que estáis a través de las redes. Bueno, ya sabéis que recientemente hemos estado solicitando en el entorno de, del ámbito de, de la acción social que se nos facilitasen las memorias de los diferentes servicios, porque es algo de obligado cumplimiento por la ley de transparencia. La cuestión es que hemos conseguido parte... De esas, de esas memorias, algo que nos cuesta bastante, la verdad, y hemos obtenido la memoria de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas, que es un órgano que recoge todo lo que tiene que ver con quejas en relación a la atención a los ciudadanos en los servicios sociales, tanto comunitarios como especializados, de acuerdo tanto quejas como propuestas de mejora. El caso es que en la memoria que hemos obtenido de este año hemos constatado que existe un incremento de las quejas a nivel general de un 60%. De este 60%, nos parece muy importante comentar que el porcentaje es del 68% con relación a lo que sería el acceso a los servicios, es decir, la obtención de una cita, el acceso para tener una consulta con un profesional e incluso la imposibilidad de comunicar con dichos profesionales porque eh, existe esa incapacidad de poder hacer ese uso correcto del acceso, que volvemos a decir que es un acceso a centros eh, tan importantes como los centros comunitarios de los diferentes barrios y los servicios sociales especializados. Nosotros creemos que el impacto de la falta de personal que a fecha de hoy es de 15 personas que están sin cubrir sus puestos de trabajo, así como el establecimiento de la línea 900 que ya sabéis que es una línea que ha sido muy cuestionada tanto por colegios profesionales como por colectivos de, de los diferentes servicios, así como sindicatos, ha supuesto una barrera en ese acceso que creemos que debe ser horizontal y 100% está limitando el derecho de acceso. Vuelvo a decir que estos son datos oficiales de la memoria de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas, y que de ese 60% de quejas generales, el 68% está relacionado con el derecho al acceso. Queríamos decir también que para nosotros eh, esto se está agravando además, porque se están llevando a cabo una serie de procesos selectivos en el área que tienen que ver con la… Eh, con la puesta en marcha de la ley de estabilización de empleo que viene a nivel de una directiva europea y que se está llevando a cabo en las diferentes administraciones y en estos procesos selectivos nos hemos encontrado con muchas quejas de los profesionales y de los colegios. Vuelvo a insistir que no son procesos nuevos para crear puestos de trabajo nuevos, sino que es para estabilizar servicios, personas interinas que llevan mucho tiempo trabajando en dichos servicios. En concreto… Este miércoles pasado más de 60 profesionales eh, tuvieron a cabo y llevaron a cabo una asamblea en la cual mm, determinaron hacer un comunicado que se ha transmitido a los diferentes grupos municipales, nos consta que ha llegado a todos ellos, y en concreto el próximo día 22, que se celebra la Comisión de Servicios Públicos en relación a la que tiene en su competencia todo lo relacionado con recursos humanos, va a haber una concentración convocada por más de ocho sindicatos, prácticamente la totalidad… ...de la representación sindical. Para nosotros, vuelvo a decir, la combinación de, este de estos factores... ...la ausencia de cobertura de esas 15 plazas... ...que muchas de ellas están relacionadas con esa primera atención... ...así como la línea 900, que claramente ha sido muy controvertida... ...que supone una limitación al derecho de acceso... ...tanto para, poner, para poder tener una cita o para poder hablar directamente... ...con el profesional de referencia... ...está suponiendo un problema, como os hemos dicho de acceso y de poder contactar directamente los ciudadanos. Así que, volvemos a insistir en esta situación. En concreto, además, esta semana hemos tenido la oportunidad de celebrar el último Consejo Sectorial de Acción Social y algunas de las entidades allí representadas del tercer sector también han expresado sus quejas en relación a que estas demandas les estaban rebotando, por decirlo si se me permite la expresión, de tal manera que aquello que no puede absorber la propia cita de los centros municipales se deriva a estas entidades, con lo cual supone una sobrecarga para las mismas. Así que, eh, por mucho que el equipo de gobierno, y en concreto el consejero Ángel Loren, estipule que ellos creen que efectivamente los servicios sociales de la ciudad están planteando que son paradigmáticos y que existe la mejor atención posible, nosotros hablamos de una realidad bien diferente que queda constatada por Vuelvo a decir, una memoria que es pública y que hace un recuento de las quejas y de las demandas de los ciudadanos que acceden a estos servicios. Algo que tiene que ver con la ley de transparencia, con el buen trato y con el acceso a los servicios sociales. Más que nada podemos relatar, y ya con esto termino, el retroceso de estos servicios sociales de nuestra ciudad, que está siendo algo notable. Más allá de la situación que vivimos durante el ámbito de la pandemia, en la que, volvemos a decir y repetimos, no nos cansaremos, que los servicios sociales fueron declarados esenciales y estuvieron cerrados, cerrados, impidiendo la atención directa de situaciones muy complejas a través de los equipos técnicos. Volvemos a decir, esta memoria pone en valor que hay un 60% de quejas, un aumento del 60% de quejas en lo que sería la atención general y un 68% en lo que tiene que ver con el acceso a los diferentes servicios que se prestan desde los centros tanto de comunitarios como de especializados. Y si tenéis alguna pregunta estaré encantada de responderla. Sí, no sé si desde la formación a la próxima comisión eh, van a hacer alguna petición en concreto al consejero Loren. Ya hicimos la comisión a, ayer mismo y lanzamos varias peticiones, entre ellas que tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con los procesos de estabilización. Se ha generado un gran malestar entre los profesionales que han demostrado que desde la crisis del 2008 han estado allí, porque estos procesos selectivos se llevan ahora porque es un mandato de la Directiva Europea. Son también los profesionales que estuvieron eh, atendiendo en situaciones muy complicadas porque los centros estuvieron cerrados por mandato de lo que sería la consejería y ellos, eh, por sus propios medios y telefónicamente, estuvieron intentando dar respuesta. Y, posteriormente, con la situación de pandemia, la crisis energética que estamos viviendo, ahora mismo los servicios están siendo teniendo una presión muy importante. No hay más que ver el hecho de que… Eh, Volvemos a decir que va a haber una, prácticamente una unanimidad de profesionales y de sindicatos que van a reclamar que estos procesos efectivamente se lleven de una manera en la que se tenga en cuenta la parte de las reclamaciones de los profesionales. Y siempre solicitamos que efectivamente se cubran las bajas. Nos parece fundamental en cualquier servicio que se dedica a la atención directa y en situaciones de emergencia. Sí. Ah, perdón. Claro, efectivamente, dentro de las reclamaciones estamos que planteando y, –y lo sabe el señor consejero– y hemos hecho de vector de la información que nos han dicho desde los colegios profesionales, desde sindicatos, el, el informe de la Justicia de Aragón, que también avalaba el que efectivamente se estaba vulneren, vulnerando el derecho de acceso dentro de una prestación, que es el servicio de información, orientación y valoración, que es de prestación pública o directa, porque a veces el equipo de gobierno responde que existen otros servicios similares. No, no es lo mismo un call center, no es lo mismo una distribución de citas que eh, lo que es un servicio de información, valoración y orientación que tiene que ser gestionado por profesionales públicos y de manera directa.